Gracias, presidente. y Buenas tardes, señora vicepresidenta del Gobierno. En octubre, el Senado autorizaba al Gobierno de España, con nuestro voto en contra, a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña hasta la investidura del nuevo presidente de la Generalitat por el Parlamento que debía ser elegido en las elecciones convocadas el pasado 21 de diciembre. El resultado electoral desautorizó tanto la declaración unilateral de independencia del 47% como la aplicación del 155. Los independentistas volvían a quedar por debajo de la mitad de los votos y obtenían una mayoría insuficiente para legitimar su declaración de independencia, pero sí que tienen una mayoría suficiente para formar Gobierno. Constituido ya el Parlamento, y transcurridos los diez días reglamentarios para la primera votación de investidura nos encontramos con que ni se ha escogido presidente ni están claros los plazos para hacerlo. Hoy el reglamento del Parlamento y el 155 vuelven a poner en manos de Mariano Rajoy el reloj de la investidura y la convocatoria de nuevas elecciones. ¿Piensa el Gobierno adelantar el cese de la aplicación del 155 y renunciar a manejar el calendario de la investidura del próximo presidente de la Generalitat? Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Guardingo. El Gobierno lo que hace es cumplir con la ley, con los mandatos de esta Cámara y con los acuerdos parlamentarios eh, que en ella se deciden. Y lo que se decidió en esta Cámara es que el artículo 155 y su aplicación estuvieran vigentes hasta que se constituyera un nuevo Gobierno en Cataluña. Y con todo el respeto a ese Parlamento, porque a él le corresponde esa investidura. No hay un Gobierno en Cataluña y Cataluña merece que se sigan gestionando los servicios públicos y esa Administración que es lo que está haciendo el Gobierno de la Nación. Por tanto, señor Guardingo, puede usted preguntar a este Gobierno lo que quiera, pero yo creo que lo que cabría preguntarse es qué hay en Cataluña o quién es en Cataluña tan importante o por qué lo hacen tan importante que esté por encima de que esa comunidad autónoma tenga por fin un Gobierno dentro de la ley y un Gobierno. El flamante nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Roger Turren, solicitó una reunión a Mariano Rajoy, quien ocupa las funciones de presidente de la Generalitat por el 155. El presidente Rajoy no sorprendió a nadie y en su línea habitual de no diálogo rechazó sentarse a hablar con la segunda máxima autoridad de la Generalitat. Ustedes no quisieron conocer de primera mano la opinión del presidente del Parlamento sobre una investidura en ausencia del candidato y prefirieron ir, como siempre, a que el Tribunal Constitucional les solucione la papeleta. Igual que karma Furcadell forzó las costuras de la institucionalidad del autogobierno de Cataluña, ustedes fuerzan la del Estado con un recurso que no comparte ni el Consejo de Estado, ni los letrados del tribunal ni el ponente del Tribunal Constitucional. ¿Y todo esto por qué? Pues todo esto porque entran ustedes en pánico pensando que es posible que el escurridizo Puigdemont consiga colarse, igual que hicieron las urnas del 1 de octubre, en los morros del Gobierno y a pesar de los 87 millones de euros que costó el operativo policial. Usted tiene algo que agradecer al señor Puigdemont, porque Carles Puigdemont es hoy la única persona en Cataluña, España o en Bruselas que cree que Moncloa tenga algún plan y que este plan, además, esté triunfando. Ustedes, la verdad, no tienen ni plan ni política para Cataluña. Muchas gracias, señor presidente. Señor Guardingo, si en vez de venir usted a criticar tanto al Gobierno hiciera algo su partido en Cataluña, a lo mejor eran de más, de más utilidad. Porque tanto, tanto meterse en el terreno de los independentistas hoy están en el terreno de nadie. Y viene aquí a criticar a un Gobierno que lo que está haciendo precisamente es mantener los servicios públicos y la agenda social en Cataluña. Porque gracias a este Gobierno que usted tanto critica, en Cataluña se cumple la ley. En Cataluña la Administración está al servicio de los catalanes y en Cataluña algunos, incluidos los ayuntamientos, pueden seguir gestionando. ¿Y viene usted a dar lecciones de Gobierno? Y a mí me parece, señor Guardingo, que ustedes son para unos antisistema y para muchos antigobierno. Porque si usted considera que lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona es la forma de gobernar, pues que vengan los independentistas y lo vean. Sin presupuesto, sin confianza, sin diálogo y sin socios. Viene aquí a pedir diálogo en el Gobierno y no lo practican donde gobiernan. Barcelona, menos prédica y más práctica, señor Guardingo, menos prédica y más práctica. Y cuando dialoguen ustedes con alguien, vienen aquí y nos lo cuentan. Muchas gracias.